En Momento, como decíamos al principio, de compartir con nuestro amigo Daniel Canela, quien es eh, funcionario del cabildo municipal de aquí de San Francisco de Macorís, además alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, partido que está 13 días de tomar las riendas eh, de este país. El próximo 16 de agosto, pues tomará eh, posesión. Presidente electo Luis Abinader y Quisimos nosotros invitar a Canela Para hablar sobre las grandes expectativas Que se han creado en el país Con respecto a la llegada al poder De Luis Abinader y el partido revolucionario moderno Saludamos y le damos la bienvenida A nuestro amigo Daniel Canela En este contacto de saludo Saludos y bienvenida al contacto de salud, Daniel. Gracias y buenos días Víctor Buenos días Sergio y buenos días ...a todos los seguidores de este magnífico programa... ...primero dos cosas... ...sigo siendo director de tránsito... ...del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís... Eh, ...hasta que el alcalde entienda... ...que uno debiera ir a otra posición... ...pero estamos trabajando desde esa posición... ...y ayudando al alcalde... ...en todo lo que sea necesario para mejorar la gestión... ...y lo segundo, Víctor... ...en agosto del año 2016... Este fue el primer programa que me abrió la puerta para una entrevista cuando fui designado en el cargo como eh, director de tránsito. Y ahí fui, fue el primer lugar donde yo dije que tenía un gran plan de recuperación de espacio público. Me comprometí prácticamente con toda la sociedad franco-macorizana a liberar las vías públicas de Tarantines, letreros, y a hacer un proceso de señalización en las vías que tenemos y también un proceso de reordenamiento del tránsito a nivel de semáforo. Hemos cumplido, creo, o estoy totalmente seguro, conforme las disponibilidades del ayuntamiento. Bueno, qué bueno, gracias. verdad Y cuatro años después, pues, entre otras participaciones que has tenido, porque bueno, por lo tenemos con nosotros, ¿y de qué manera? Hoy, con a 13 días de que el PRM, partido del cual usted es dirigente, pues ya casi ha tomar el poder por cuatro años de la rienda de este país. Canela, vamos en principio a comenzar este, iniciar este conversatorio en el plano local y precisamente en la posición que usted ocupa hasta este momento en el Cabildo, pues creo que le compete esta situación. Precisamente yo veo que acaban de instalar... <coughs> <coughs> Perdón un semáforo en la calle Castillo, esquina de Aspar Hernández. Y bueno, no soy ningún experto, pero sí, eh, yo voy a emitir mis críticas porque entiendo que conjuntamente tal vez debió eh, como de en algún lado haber algún tipo de advertencia para dar a conocer la instalación de este semáforo, sea, con señalización y eso. Porque yo creo que en este momento de no hacerlo podría tal vez causar provocar accidentes en vez de evitarlos, porque muy poca gente se percata de que ese semáforo está ahí. Quisiera oír la opinión de Benetanel, esto como dio silencia, que precisamente nosotros estuviéramos observando eso y que hoy usted esté con nosotros para pedirle su opinión con respecto a esta situación y la opinión que yo estoy emitiendo con respecto a este semáforo. Mira, eh, Víctor, la pregunta que tú haces es prácticamente relativa o como quien dice, eh, no sería atinada. Mira por qué. En el único país, en el único pueblo, que se pide que se ponga una señal de tránsito para indicar que más adelante hay otra señal de tránsito. Los semáforos son elementos reguladores de tránsito, igualito como lo son los letreros verticales y las señales horizontales que se colocan en el pavimento. Los semáforos tienen una condición que se ven más ...que cualquier otra señal... ...cuando tú colocas señales de advertencia... ...varias... ...indicando que hay un semáforo... ...que hay reductores de velocidad... ...u otro elemento en la vía... ...son ya en las autopistas... ...para eso existe una regla... ...cuando tú vas a una velocidad... ...de más de 60 kilómetros por hora... ...y tienes un elemento... ...que te va a hacer reducir el paso... ...o te va a detener en un momento determinado... ...es que tú tienes que poner las señales de advertencia a 400 metros, a 300 metros, a 100 metros, para que los conductores se vayan percatando. Pero los semáforos de ciudad, independientemente sean nuevos o sean ya semáforos que estén colocados hace un tiempo, no necesariamente, conforme las reglas de tránsito, hay que ponerle una advertencia, porque las señales de los semáforos precisamente son una señal para que usted eh, pueda detenerse. Y el concepto de ese semáforo en esa intersección es por la gran cantidad de accidentes que ocurrieron ahí. Y ese semáforo tuvimos la gracia de una empresa franco macorizana que se interesó en donar ese semáforo y le salió cero costo al ayuntamiento porque donaron la estructura, donaron las partes eléctricas, cablería y también la mano de obra para la instalación y solo fue supervisada por nosotros dicho sea de paso, una empresa que no hace vida en esa intersección hace vida en una intersección vida comercial en una intersección más adelante pero por la preocupación de que habían pasado muchos accidentes ahí eh, hicieron esa donación pero como te decía <risa> mi preocupación no, Ana, perdón, no es yo no estoy cuestionando el, el, el, la ubicación, es perfecto y precisamente por eso que te señala uh, uh, por la cantidad de accidentes lo que a mí en lo personal eh, me preocupa es de que se, se, se note poco eh, el semáforo que está ahí. Le voy a decir por una experiencia que yo viví ayer. Ayer, por eso digo que licencialmente hoy usted está con nosotros. Yo venía ayer por la calle Castillo y honestamente debo decir que no me percaté de que el semáforo estaba y parece que me crucé en rojo y hasta toqué bocina y, y cuando voy para atrás. Es que hay un semáforo. Yo no me percaté. O sea, que habían instalado un semáforo. Ya, ya, ya hace varios días que lo instaló. Si ¿no? Y yo dije, bueno, pues es que de alguna manera hay que percatarse que está. Por ejemplo, ¿cómo se llama esa raya de eh, se, cebra? Se, ¿Verdad? Que se coloca, por ejemplo, en las esquinas como peatonal, De alguna manera, porque es por, por la ubicación donde está. Yo entiendo que poca gente se puede percatar. Pero por eso es mi inquietud. Okay. que si Mira, de él. Días. Ah. Antes de encender el semáforo emitimos muchas declaraciones en los medios de comunicación y también lo publicamos en las redes sociales de que ya el semáforo de la calle de esa intersección estaba, se iba a dejar en funcionamiento para que tuvieran la precaución necesaria. Yo sé que no todos tienen acceso a las informaciones vía televisión o vía redes, pero sí hicimos un gran esfuerzo de comunicarle mira, a los ciudadanos. Mira, antes de, de colocar esos dos semáforos, tanto en la esquina ahí de la Santana, ¿verdad? Y, a, y después hacia allá. Sabemos que la Castillo no, era... No, Santa, sí, Santa Ana, no. No, no, no, no hay... sí, sabemos, sa... sí, que la Colón, sabemos lo que era la Castillo, era el área de los ceritos, el área de... Ahí la gente pasaba como si eso fuera una pista, como si hubiese sido para el camino de la capital. Y yo creo que esos semáforos han reducido mucho, porque mira, eh, han reducido mucho los accidentes en esa área, porque era que la, la ahí no había forma de parar a la gente. Ya y se mira, van acostumbrando. Tenemos pendiente, pendiente, Sergio, de que en la calle Castillo todavía hay una intersección que es bastante peligrosa. Estamos viendo como en este año, el próximo año, podemos colocar en el presupuesto para a, instalar un semáforo en la calle Santa Ana, esquina Castillo, y otro en la calle Duvergé, esquina Salcedo, dos intersecciones del centro de la ciudad que no están produciendo muchos accidentes. Hay dos semáforos, uno que es prácticamente un mega semáforo que se debe de instalar, pero ahí lleva, conlleva eh, un trabajo de ingeniería, que es una solución vial que hay que hacer frente en, en la confluencia de varias intersecciones, la calle Caonabo con la calle de la salida, la vía de salida de Villa Tapia. Y... Uh -huh, ahí sí, ahí sí. Ahí es que está digo, la estación de. Pero parece que estamos teniendo problemas con la conexión mira, con, Cuando, cuando con... yo vengo ah, de la okay. universidad y. Ah. ¿sí? Yo, cuando yo vengo de la universidad, en esa esquina. Entró de nuevo no, ahí, ¿verdad? Que, sí. En esa, en esa esquina hay que hacer un, una, hay que, una llamada. que estaba entrando. Oye. En esa esquina, cuando yo vengo de la universidad, yo me paro ahí hasta. Oye. Y uno entra siempre con más miedo que vergüenza, siempre. Esa esquina es una esquina que hay que hacer una ingeniería, como usted dice, para ver. Es que era incluso. Hay personas que utilizan para acceder a esta intersección eh, eh, a través de la estación de combustible. Es decir, sí, que sí, le sale sí, más sí. fácil sí, sí. Eh, hacerlo por ahí. Eh, eh, pusimos sí. ya ahora el teléfono y no molesta. La gente lo está viendo Canela, estamos claro. llamando para que bueno, eh, en otro orden, eh, Daniel Canela, ¿verdad? Vamos a hablar ahora, eh, como decíamos al principio, podemos reiterar que, que ha hecho una gran labor la voz en esta área que le ha correspondido, ¿verdad? Por estar al frente aquí en el Cabildo Municipal y de hecho queremos felicitarlo. Qué bueno. Daniel, vamos a hablar ahora en términos generales las grandes expectativas que, que ha creado eh, el triunfo del PRM y del triunfo de Luis Abinadel, que en el próximo 16 de agosto pues, estará tomando rienda de los destinos de este país. Nosotros hemos mantenido si digan. Sí, precisamente nosotros en calidad de director ejecutivo de campaña de la provincia de Duarte, cuando se establece el nuevo protocolo, después de ya el presidente electo, eh, pasamos a ser eh, director ejecutivo provincial de la comisión eh, de evaluación de puestos, y de perfiles y de puestos. Es decir, que estamos en una comisión ahí para llevar lo mejor de lo mejor a las instituciones del Estado dominicano, tanto a nivel municipal, provincial y regional, y también nacional. Qué bueno, excelente. Eso todavía da mayor tran, tran, tranquilidad. La pregunta, una, sí, una de las cosas que, que, que, que nos ha preocupado a muchos de la de los de los ciudadanos y es eh, las últimas eh, decisiones que ha tomado el presidente saliente, el doctor, el licenciado Danilo Medina, en cuanto a eh, todo esto que hemos visto, decretos, sustituciones, eh, vemos como por ahí corren un reguero de nombramientos que estaban ahí por ocho años, eh, el asunto de los ascensos, eh, la, los ascensos también a nivel judicial. Eh, ¿Creen que el, todos estos movimientos se, van a, se están dando para que... Eh, cuando a Luis Abinader entre eh, tenga que tomar ciertas medidas que no sean muy, no sean muy bien vistas por los ciudadanos, o en el caso contrario podría ser, porque se está viendo muy grosero las decisiones que han tomado últimamente la, las salientes autoridades. Mira, lo primero es que todavía el presidente Danilo Medina sigue siendo el presidente hasta el 16 de agosto y la constitución le da facultad no lo limita. Puede emitir decretos, puede hacer nombramientos, puede hacer cancelaciones. Ya cuando el presidente electo Luis Abinader tome eh, su posesión en el Palacio Nacional y tenga ya la autoridad para revisar cualquier decisión tomada por una gestión saliente, él hará lo que tenga que hacer junto con el gabinete que le acompaña. Pero el presidente está dentro de su derecho constitucional, de hacer todos esos movimientos, todas esas cancelaciones y todos esos nombramientos. Lo único que le tocará al pueblo dominicano buscar en este momento si está actuando de la manera correcta. Ok. Eh, Canela, hay algo que a mí me ha estado preocupando. Lo he dicho en, en múltiples ocasiones en el programa y es existe, claro, tal vez una pregunta que eh, no tendríamos respuesta, no tendríamos respuesta en este momento, pero en la comisión que usted está, eh, creo que sí podría eh, ayudarnos en esa parte y es, yo anhelo o la provincia anhela tener un vocero en el gobierno que le duela a esta provincia y no vemos expectativas, como que puede existir la posibilidad que haya un funcionario que le duele a esta provincia, eh, que pueda en este nuevo gobierno por lo menos lo que, hemos, lo que hemos visto hasta el momento, que ya todos los ministerios prácticamente, por lo menos eh, los, lo que se comenta, ya están eh, definidos. Y no vemos que pudiera existir la posibilidad de que un ministro eh, sea de la provincia de Duarte. ¿La opinión de Canela con respecto a esa situación? Mira, lo primero es que nosotros tenemos buenos representantes en el Congreso que tienen muy buenas relaciones con el presidente Luis Abinader Franklin Romero, senador, será un digno representante de esta provincia y estará siempre cerca del presidente para gestionar los proyectos necesarios para nuestro desarrollo. También hay un hombre de mucha confianza del presidente, que es el diputado Olmedo Cava, que tiene acceso al presidente y no, tú no tienes que ser precisamente funcionario de primera o segunda línea para lograr cosas en una provincia, solo hay que tener voluntad. Pero el presidente ha ido ocupando una cantidad de ministerios creando eh, un gobierno o un gabinete presidencial que sea ajustado a las necesidades, a la ética, a la moral, a la transparencia y a la eficiencia por sobre todo. Pero sí hay que tener fe, el presidente Luis Abinader, aquí habemos vemos muchas personas que somos de su equipo de trabajo eh, y él... Eh, nos tendrá pendiente y no tomará en cuenta para ocupar posiciones nada más no hay ministerio hay direcciones generales que tienen mucha capacidad de hacer mejoras e inversiones en esta provincia, pero además el presidente ha dicho que tiene un plan nacional de inversión a través de las gobernaciones y los municipios es decir, esa combinación creación de consejos regionales y consejos provinciales de desarrollo con la intención de desarrollar cada punto de nuestro país. Lo primero es que yo confío en que el presidente no va a ver que hacer la exigencia. El presidente tiene bastante claro y conoce muy bien cuáles son los principales problemas de San Francisco de Macorís, de la provincia de Duarte, porque en su campaña hizo ejecutó un gran programa que se llama Luis Escucha a la Gente y ahí pudo recoger todas las inquietudes, las necesidades, para entonces conformar su programa de gobierno. Nosotros lo que aspiramos, aparte de que el presidente tenga que nombrar personas de nuestra provincia, es que ejecute el programa de gobierno que fue nutrido por la gran mayoría de dirigentes en todo el territorio nacional. Y aquí, San Francisco de Macorís, pudimos aportar todas las ideas y todas las necesidades de este pueblo para que sean cubiertas en estos cuatro años y quizás un poquito más. Así es de una inquietud... De Canela tal vez que no solamente eh, es mía, sino de mucha gente. Recuerda que el PLD 20 años en el poder eh, y en los últimos eh, periodos que hemos tenido, pues no hemos tenido, en la redundancia, un funcionario con el nivel, con la calidad, de manera que puede estar ahí donde se toman las decisiones. Eso es de un señala, estamos de acuerdo. Vamos a tener, tenemos, eh, por ejemplo, el caso de Franklin y de los diputados, no hay Nicolás Hidalgo, José Luis Rodríguez, que, que, que van, van a estar despachando, van a ser sí, parte porque, del Consejo Regional de Desarrollo. Sí, porque yo me refiero a Canela, precisamente es a tener, por ejemplo, alguien que tome decisiones, que pueda ir y decir, estas son nuestras necesidades, y que esté ahí como vocero, que le duela la provincia Duarte, y realmente los proyectos que están en cambio, que, que se concluyan y lo que están en carpeta que puedan tomarse en cuenta con los fines de que realmente podamos nosotros ocuparnos en, en ese sueño que tenemos con de, de, el desarrollo. Yo creo que... Sí, Víctor, algo que puede dejar tranquilo a los franco-macorizanos y a los eh, de esta pues, provincia es que el presidente Luis Abinader mantiene contacto con todos nosotros que somos sus dirigentes, que trabajamos para lograr ese éxito y ese cambio que anhelaba República Dominicana. El presidente se mantiene en comunicación con nosotros, conmigo, con Siquió, con Olmedo, con Franklin, y con otros, Fulvio Oreña, con otros dirigentes de la provincia, y todos los planes y proyectos y aquellos nombramientos que él entienda que pueden ocupar los dirigentes de esta provincia serán ocupados. Esta provincia fue donde nació el proyecto presidencial de Luis Abinader, y él los reconoce y lo valora como tal. Además, fuimos una de las provincias que aportamos un mayor porcentaje para lograr la victoria. Esta provincia ganó con un 57 punto y algo de por ciento. Y además, municipios de esta provincia y distritos municipales llegaron a obtener hasta un 64 y un 65 por ciento de la población votante. Es decir que eh, nosotros como provincia somos un punto importante para lograr, fuimos un punto importante para lograr la victoria, y el presidente tiene conocimiento de eso. Pues qué bueno, Canela, que eso es, está caminando, y, y esa, esos numeritos que usted acaba de, de compartir con nosotros, realmente nos dan cierta fortaleza, de que Ruiz, no tenemos la, la, la menor duda de que así será, pero allá en la marcha esperemos que, yo sigo albergando y me alguien que viernes de que Luis tome en cuenta esta provincia y coloque. Y la va a tomar. Yo le digo, Mira, Lu perdón. Luis conoce al dedillo el problema del barrio azul y todas las riberas de Jaya. Luis conoce bastante bien la necesidad del hospital regional, que hay que terminarlo. Luis conoce perfectamente el desarrollo ecoturístico que necesita esta provincia. Luis conoce perfectamente los problemas principales del tránsito, del caos vehicular que tenemos por la falta de avenidas y desarrollo vial. El Luis conoce bastante cuáles son los problemas del Bajo Yuna de, a nivel de inundación y de los diferentes municipios porque él se preparó para ser presidente y gobernar. Así como lo ha dicho, después que ganó y el seguimiento que le pueden dar a su Twitter, y a sus redes sociales, que él ganó con la mayoría, pero será el presidente de todos y va a gobernar con la intención de que cada municipio, cada provincia pueda tener lo que justamente eh, se merece conforme al aporte que hace al Producto Interno Bruto. No tenemos, Canera, la menor duda que Luis y su gobierno pues, tiene conocimiento pleno de las necesidades que tiene la provincia. Pero creo que alguien que esté del de él ahí escuchándole y recordándole no está mal, ¿verdad? No, no, claro, claro, claro que sí. Y como le dije anteriormente, aquí hay muchas personas que gozan de la confianza y de la comunicación directa con el presidente y cada día se le está, él está en contacto con cada uno de nosotros. Eso es importante, eso es importante. Canela, pues gracias, gracias por a participar de este espacio en el día de hoy y esa información que nos da que hace cuatro años fue el, de su participación cuando apenas tomaba posesión eh, del puesto que tiene en el Cabildo de San Francisco de Macorís. ¿Usted que este espacio está bien? Permítame dar una última información con respecto al Cabildo local. Es que ya la lluvia nos retrasó un poco, pero en esta semana estaremos dando inicio a una cantidad de obras que están fueron aprobadas en este presupuesto y que gozan de haber recibido el inicial, el 20% de inicial, y ya eh, tenemos la capacidad de darle inicio a esas obras porque no es un secreto para nadie de que las recaudaciones locales por, por motivo de la pandemia se han visto, visto afectadas, muy afectadas, y eso proyecta un déficit presupuestario, pero ya en las reorganizaciones económica que hemos estado haciendo vamos a iniciar una serie de construcción de badenes cancha, una funeraria en Vistel Valle, también otros eh, proyectos que están ahí en carpeta y ya en esta semana unos 14 a 15 contratistas estarán realizando trabajos de este ayuntamiento para mejorar la infraestructura de este municipio y darle mejor servicio a la ciudadanía es un interés el alcalde Siquio de la Rosa, de que se continúe con la organización, eh, una ciudad tibia, una ciudad eh, ya con un carácter de urbe en desarrollo y utilizando eh, esos proyectos necesarios. Así es, y ahora con un apoyo directo del gobierno central que es claro que eh, sí. eso. Canela, gracias hermano, gracias por su participación en este contacto diario en el día de hoy, así que... Eh, sabe que este espacio está abierto para cualquier de información que usted necesite compartir con toda la provincia y la región del norte. Gracias. Gracias, Daniel Canela, por la, estar con nosotros. La invitación y habernos siempre tenido presente en todo este trayecto de nuestro como funcionario público municipal. Gracias. Daniel Canela, funcionario del Cabildo Municipal, y dirigente del Partido Revolucionario Moderno, estuvo con nosotros hoy en la entrevista VIP.